en todas las elecciones la misma historia de ese tipo que que se muere y entonces estaba convencido de que iba a ir al infierno por porque siempre había votado mal ¿no? imaginaos que había votado y entonces eh, llega una sala de un tipo elegante que le dice cielo o infierno y ya no sabía que se podía escoger y el tipo piensa debe ser cosa del Papa Francisco ¿no? y le dice bueno tiene ustedes prospectos o algo y dice no hacemos visitas guiadas ¿no? Y entonces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 Despones con la bandera de España, con la laureada, vestidos de luto, y después lo hemos visto todos en la foto. Los militares se cuadran. Vaya si usted a la mierda. ¡Váyanse!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 si resulta que dice Ignacio Cosido, ¿recordáis? Dice aquello de, de tranquilos que con el juez de arena controlamos el Supremo por detrás. Claro. Y resulta que, casado, es el máster. Es que se dejan barba y tenemos que olvidarlo todo.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 de pensiones y el pacto de Toledo ella intervino como la señora experta y dijo, en España hay un problema evidente y es que los viejos viven demasiado, ¿no? Yo estaba en Linares en un mítin y dije pues seguro que esta señora en un gesto de absoluta coherencia va a morirse ella, ¿no? Y, y... me llamaron de todo menos bonito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 Pensaba que venía alguien de la Casa Real a morderlo. Ya, ya, ya, ya voy terminando. Como os decía, en el siglo III... Antes de... No. Eh. Fijaos, porque esto es muy importante que lo recordéis, ¿no? Hay una construcción, fijaos, mítica de la monarquía en España. Cuando adica Juan Carlos I